¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, estimada audiencia. Excelente lunes, mejor inicio de semana, el día de hoy, 6 de junio de 2022. Sean bienvenidos a su programa fiscal consentido a través de Census Capacitación, desde eh, Familia Census, transmitiendo para todo México. Un gusto poder acompañarles. Y bueno, eh, un poquito sorpresivo el asunto, estamos adelantando el programa de la próxima semana. Eh, nos dieron posibilidad a nuestros amigos de, de Familia Census de poder, en este caso, anticipar el programa, considerando, pues, algunos compromisos laborales previamente adquiridos para el siguiente lunes. Así que, bueno, es, esperando no estar importunando y, y si no fue posible conectarse en vivo, pues, ojalá que ahí nos puedan dar seguimiento vía transmisión diferida a través de las redes sociales, canales de Census, Familia Census, lo que es propiamente Facebook Live, y bueno, el día de hoy tenemos eh, un tema muy interesante con un invitado de lujo, un gran eh, pues ponente, amigo, eh, experto, profesionista, eh, mi, mi estimado amigo que el día de hoy nos va a acompañar y nos va a hablar de un tema muy interesante que se llama eh, cultura tributaria. Así que quiero dar la bienvenida al doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera. Hola amigo, hola estimado doctor, ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien, bienvenido aquí a tu casa eh, fiscal consentido y pues esperemos que te la pases muy bien el día de hoy aquí platicando con nosotros. Hola amigo. Mi estimado maestro José Alfredo Zaragoza, ¿Cómo te va? Te abrazo desde nuestros lugares porque pues finalmente todavía de alguna manera tenemos que cuidarnos todos, ¿No? Y en ese sentido ético de poder transmitir a todas las personas que hoy nos acompañan una idea de lo que precisamente acabas tú de mencionar de la cuestión de la cultura tributaria entonces sí es algo muy complicado seguramente en nuestros días tratar de entender este término de la cultura tributaria cuando lamentablemente y no quiero hacer un señalamiento muy directo en cuanto a país estamos viviendo algunas situaciones que deberíamos superar, ¿no? como tal es el tema de la propia educación. Y la confianza, la misma confianza que también debe existir por parte de nuestras autoridades hacia nosotros, los contribuyentes, que esa sería la forma correcta de cómo poder llamarnos a nosotros. Y también yo quisiera aclarar un poco el título, pero... De otra manera, creo que no lo podríamos conocer, la cultura tributaria realmente obedecería a ser llamada la cultura contributiva, porque si tú recordarás, el tributo en realidad es el que se otorgaba a los reyes, ¿sí? a las personas que tenían cierta jerarquía en algún momento dentro de la población, un grupo de pobladores, y se les tendría que entregar un tributo, y hablamos de tributos desde ofrecer inclusive sacrificios humanos, y o también en especie, pero el llamar también a la parte impositiva, como es impuesto, pues la propia palabra lo señala, que no está impuesto a que nosotros mismos tengamos que obedecer a algo que se dicta, en la norma. Y en consecuencia, el propio tributo nos lleva a lo que voluntariamente tendríamos que llevar a cabo y obedecer para contribuir. De esto creo que, más, más no creo, más bien un escritor, Peter Sloterdich, nos habla de ese tributo, perdón, de esa contribución que debería ser voluntaria y no precisamente ejerciendo actos de coacción como hoy en día también lo conocemos por parte de nuestras autoridades y no solamente las mexicanas sino de todo el mundo y si entramos un poquito en contexto pues podría, podríamos entender básicamente que estas contribuciones hoy en día pues a todos nosotros los mexicanos se nos hace algo injusto algo que podría ser un tanto como oneroso hacia nuestras personas, hacia nuestras actividades económicas. Pero de ahí también se desprenden muchas situaciones, mi querido maestro José Alfredo, porque queremos tratar de entender para poder explicar y que otros entiendan. Y entonces en ese tratar de entender para explicar y que otros entiendan, me quiero referir básicamente a nuestros clientes a las personas que nos favorecen contratando nuestros servicios y que muchas veces, pues precisamente ellos con el afán de llevar a cabo de forma correcta la parte contributiva e impositiva de lo que es la norma, pues nos contratan a nosotros que entendemos de estos temas para que se haga de una forma correcta, de una forma en la que no precisamente tengamos que llevar a cabo actos o acciones en las que se involucre la integridad y el bienestar del contribuyente. Ahí la palabra sí. correcta, somos contribuyentes. Es correcto, para, para resolver problemas, ¿no? Más que eh, meterlos sí, bueno. en el, o confundirlos no al final del día. Sí, y tú sabes que precisamente nuestra profesión como contadores pues obedece a que resolvemos cualquier tipo de problemas para los contribuyentes, desde pues, tal vez hasta poder preparar alguna situación que pudiera, que pudiera comprender a temas ah. jurídicos, corporativos, pero pues el contador está ahí para todo, ¿no? Para resolver cualquier tipo de controversia que se presente en la entidad, en el contribuyente que necesite de nuestro apoyo. Pero, pero oye, sin desviarme un poco de este tema de la cultura contributiva, Vamos a darnos cuenta que necesitamos como país básicamente superar algunos obstáculos en cuanto a la propia educación, en cuanto a la propia eh, parte en la que las autoridades también no nos vean con esa desconfianza. Porque es de ahí que filosóficamente, refiriéndome a la ética, muchas veces la autoridad nos ve con la desconfianza que... Todos somos evasores fiscales y es de ahí que emanan diversas disposiciones precisamente para normar, para regular, para inhibir ese acto de evasión fiscal. Y entonces Todos nos encontramos siempre... Algo, ¿no? Perdona, no te escuchamos. algo, ¿no? Casi casi que hay cola que nos pisan por ahí. Exacto, <risa> entonces existe en ese sentido la desconfianza por parte de la autoridad cuando en realidad... Debemos tener la confianza por parte de la autoridad para que nosotros también podamos tener confianza en nuestras autoridades. Pero regreso al tema de la falta de cultura, la falta de educación, la falta de preparación, la falta de conocimiento que hace falta que nuestras propias autoridades impartan hacia nosotros para darnos esa confianza, ese conocimiento, ese entendimiento. Más que el conocimiento, yo creo que es el entendimiento para poder nosotros saber que mediante la transparencia y la rendición de cuentas, las cosas se están haciendo de forma correcta con base a nuestras contribuciones. Nuestras contribuciones juegan un papel mucho muy importante en el desarrollo de la economía de nuestro país y entonces si vemos que hay enrique enriquecimiento por parte de las personas que tratan de dirigir, el país, pues desde luego viene la desconfianza, tal cual como ellos nos ven como evasores, y esa misma desconfianza, desde luego, hace que nosotros sigamos buscando la forma de cómo darle la vuelta al pago de los impuestos. Y es de ahí que entonces, recordarás que a partir de 2014, pues empezamos a tener un tema como el de el artículo 69, 69B, en donde ya empezábamos a ver el tema de las operaciones simuladas y que se empezó a atacar de forma directa este asunto de los CF... Más bien, se empezó a atacar de forma directa la evasión fiscal con los CFDIs para que con este instrumento, que es un medio de fiscalización, se pudiera precisamente controlar el que el contribuyente pudiera emitir de forma correcta la, la... El, por este instrumento, el cobro de sus bienes o de sus servicios, ¿no? Por, por proveerlos. Y siendo este instrumento tan importante en nuestra vida hoy fiscalmente hablando, pues mira, yo te quisiera comentar que este, este, lo que vamos a platicar, precisamente da lugar a que, como ha sonado en últimas semanas, el tema de la constancia de situación fiscal. Sí, sí, es el de la llaga amigo. Sí, sí, no, y es que finalmente, ¿sabes? Este asunto, este tema de la constancia de situación fiscal obedece precisamente a la falta de cultura contributiva, y vamos a ponerlo contributiva en el sentido de que todos debemos contribuir, pero finalmente obedece a una responsabilidad, que como tú sabes también, o, eh, nosotros como ciudadanos y también, desde luego, se cita ahora en las disposiciones fiscales para 2022 que todos los mayores de 18 años, y no estamos hablando de los jóvenes, sino de los de 18 para arriba, en adelante, y que tengan una actividad económica, deben estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Siendo así, entonces, debemos tener esa responsabilidad. Y cuando sucede esto, pues nosotros mantenemos ante la autoridad nuestra información de forma actualizada y de forma actualizada quiere decir dónde vivimos, que estamos precisamente localizados en ese lugar, que tenemos una actividad económica a la que nos dedicamos o también se vale como conocemos hoy en día, no tenemos una actividad económica, ¿verdad? Puede suceder, pero debemos estar inscritos y si llegamos a tener una actividad económica ya estando inscritos y tenemos nuestra e-firma y nuestra contraseña, podemos modificar el estatus de nuestro régimen fiscal. Entonces estamos obedeciendo a una reglamentación, a una norma, en donde nos invitan a estar inscritos, y entonces eso es responsabilidad. Y si llevamos a cabo esta responsabilidad, no estuviéramos hablando de la constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque además... Los patrones, empleadores, si también cumplieran con sus deberes y sus responsabilidades, tuvieran los expedientes actualizados y de forma correcta de cada uno de los colaboradores. Y dentro de esos expedientes, yo te diría: agrega la constancia de situación fiscal en su momento y la más actualizada, pensando también que dentro de un procedimiento de compliance puedas actualizar la información en un periodo seguramente de cada tres o seis meses o cuando se suscite un cambio por parte del colaborador, empleado, trabajador y que tenga así que notificarlo al empleador. Pero no tenemos responsabilidad, José Alfredo. Esa es Estamos la realidad. reactivos ¿Perdón? Somos reactivos más que privado. Exactamente, exactamente. Entonces, en este momento que precisamente tenemos que cumplir con esa responsabilidad, le echamos la culpa a la constancia de situación fiscal que en ningún lado dice que es obligatoria, pero si sí estamos omitiendo a esa falta de responsabilidad y cumplimiento de un deber por parte de quienes deben llevar a cabo todo esto. Y ahí nos referimos clavaditos, como señalan, en la falta de cultura pues no contributiva, vamos a llamarle de responsabilidad, pero si lo queremos también, también ver por la parte contributiva, yo te puedo decir algo, muchos eh, ciudadanos contribuyentes que están inscritos, seguramente nunca se percataron que pudieran estar inscritos, y que tal vez hasta sus identidades fueron usurpadas, ¿De cuánto, ¿cuántas veces hemos platicado de esto? De la usurpación de identidad. Y hoy en día tal vez hasta son socios o accionistas de alguna empresa o están tal vez llevando a cabo eh, algún tipo de régimen fiscal que ni ellos saben. Y entonces ya están incumpliendo con obligaciones fiscales y que hoy en día tienen un gran problema. Pero entonces, ¿qué es? La falta de responsabilidad y la falta de responsabilidad a qué que nos lleva a las consecuencias. ¿sí? Entonces, desde nosotros mismos, somos un problema que debemos atacar de raíz. Y si nosotros lo entendemos, pues bueno, creo que como profesionistas, tú y yo y todos los colegas que nos agrupamos en tratar de comunicar a otros colegas e incluso tal vez a empresarios, pues que entiendan este tipo de situaciones, que las comprendan. No se trata de que sean especialistas, contables, fiscales, que tengan que tomar un curso, etcétera. No, nada más es entender nuestras obligaciones y nuestros derechos, porque eso sí, para los derechos todos exigimos, pero ¿cuándo nos obligamos? Ese es el tema en realidad en el que nos involucra a nosotros como profesionistas entender... Para poder explicar y que los demás entiendan. Esto realmente también puede obedecer a un tema de ética, porque el entendimiento realmente es un tema filosófico, y como tema filosófico, pues recuerdo en mis clases de ética de lo fiscal, nos, nos hablaban precisamente de que es mejor llevar a cabo un entendimiento para que las personas comprendan y lleven a cabo ciertas situaciones en las cuales tengan que obedecer con responsabilidad. Y obedecer no significa un mandato, sino es la atención que se tenga hacia una disposición. La obediencia, desde luego, tiende a llevarnos hacia la responsabilidad. Entonces, bueno, sin seguir filosofando todo esto, yo creo que es muy importante que nosotros como profesionistas como personas preparadas, no tratemos de abusar del cliente, porque seguramente habrás visto también en redes sociales algún escrito por ahí en donde se mencionaba que inclusive si no se presentaba la constancia de situación fiscal, iban a verse dañados los sueldos de los colaboradores, de los empleados, de los trabajadores, y eso es mentira. Porque solamente basta con conocer nuestra propia constitución, en donde es un derecho inalienable el, el que se afecta a los trabajadores en el tema de sus ingresos por, como dice la Ley Federal del Trabajo, por prestar un servicio ¿sí? un, un, y llevar a cabo una actividad de forma lícita ¿sí? y que todo esto obedece a que pues eso no se puede de ninguna manera violar. Así que. No está sujeto a negociación. No está sujeto a negociación, exactamente. Entonces, entre la constancia de situación fiscal, entre que no te voy a pagar el salario o sueldo, pues bueno, las personas están total y absolutamente confundidas cuando en realidad es labor de nosotros aclarar estos temas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a aclarar? Oye, señor contribuyente, cliente hay que llevar a cabo ciertos procedimientos para que tú tengas la certeza, la veracidad de toda la información de tus colaboradores y los archivos que mantengas estén al día y actualizados y pídeles a todos que cumplan con esa responsabilidad de irse a inscribir, de obtener su firma electrónica, de tener su eh, contraseña. Pero bueno, esa parte desde luego lo omitimos, no la hacemos, la inercia misma de nuestras actividades nos lleva a omitir estas situaciones. Somos reactivos, como lo acabas de mencionar exactamente. Y entonces olvidamos que inclusive para este tema de contribuir, pues tenemos que darnos cuenta que si nosotros no lo hacemos de forma correcta y además exigimos, como sabemos, nuestros derechos, pues el gobierno nunca va a cambiar. Aquí es un cambio de los dos. Tanto de la persona, el contribuyente, como del propio gobierno, a ser transparente, a dar una rendición de cuentas, a que tal vez existan propuestas en donde cada seis años o cada diez años los propios legisladores dejen de ejercer funciones legislativas y se dediquen a otra cosa, porque de 50 años a la fecha sabemos que son los mismos algunos. Y eso que crea desconfianza, y eso que más crea una clase política, ¿sí? Una clase política, ya no estamos hablando de la clase media, la clase baja, ni la clase alta, estamos hablando de la clase política, ¿sí? Siempre, ¿no? Y, Exactamente. Y eso que digan, este, que quien gobernaba antes, y tú dices, pues eran ustedes, ¿no? con otra bandera, pero eran ustedes. Exactamente. Te digo, pero no es un asunto de querer ahora hablar de política, sino es un asunto de crear realmente conciencia entre nosotros, los profesionistas, en cómo debemos enseñar, en cómo debemos hacer que nuestros clientes aprendan a cumplir con estas responsabilidades en cuanto a contribuir, contribuir con información veraz para que la autoridad tenga la posibilidad de localizarnos, inclusive, ¿por qué no? Hasta de decirnos, estás omitiendo obligaciones fiscales, y tú decir, es que yo nunca me di de alta, y se corrija esa parte. O, en su caso también, que sepan el por qué te tienen hoy en día que llevar a cabo no solamente el cumplimiento de obligaciones fiscales, sino jurídico-corporativas. Estamos este año ante el escenario de el beneficiario controlador. ¿Y qué es ese beneficiario controlador? Fíjate, ignorantemente, así lo quiero señalar, discúlpame, porque es ignorancia. Ignorancia también de las personas que pues no saben, no conocen y no entienden porque nosotros mismos no hemos sido capaces de enseñarles. Y el beneficiario controlador aplica hasta para las empresas más chiquititas, ¿sí? personas morales, y sabemos que las personas morales son sociedades mercantiles y sociedades civiles, tal como señala nuestra ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si entramos en este tema, el asunto del beneficiario controlador involucra a esas MIPIMES que solamente están hasta conformadas con no más de 10 trabajadores, y que forman parte, fíjate qué dato tan interesante, del 94% de las sociedades constituidas en nuestro país, porque el 99.8% el 99 son todas las demás, y yo siempre he dicho, hay que agregar a las personas físicas con actividad empresarial dentro de ese universo. Pero bueno, entrando a lo que platicábamos, estas empresas, personas morales, que son tan pequeñitas y que muchas veces sirvieron para simular ingresos, porque así te lo pedía el patrón. Constituyete como persona moral, como empresa y por ahí me cobras tus ingresos. Y estas empresas a la luz de la, de, de la norma, pues no tienen trabajadores, no tienen infraestructura. No tiene luego un domicilio fiscal apropiadamente porque es la casa del propio socio accionista, representante y apoderado legal único. Y luego si se quieren dar de alta ante el seguro social, ya sabes, problemas, ¿no? Pero ahí estamos ante la figura del beneficiario controlador y explícaselos y que lo tienen que hacer. Y entonces empezamos, como dicen, a mentar para todos lados y lamentar el que se tengan que llevar a cabo este tipo de situaciones y te, y te iba a comentar, ignorantemente hasta dicen es que es invento de la 4T, yo no defiendo la 4T ni me paga el SAT un honorario por estar platicando este tipo de cosas para que todos tengamos una conciencia contributiva, no, no, no, esto sabemos que viene precisamente de la GAFI ¿sí? que la OCDE mediante este organismo pues ha Buscado la manera también de cómo no se erosionen las bases tributarias, de cómo se evite el tema de lavado de dinero y obedece este esquema del beneficiario controlador a que se busquen las mejores prácticas para evitar precisamente fraudes de cuello blanco, enriquecimientos ilícitos o tal vez otro tipo de actividades en donde personas morales, sociedades, piramidando eh, socios tengan beneficios por medio de estas entidades. Pero, pues bueno, explícalo precisamente al contribuyente, precisamente a nuestro cliente, que aunque seas chiquito, eras, er, seas empresa de dos socios, ¿sí? Y que además, fíjate, tengas el 99% tú y el 1% la otra persona. ¡Hombre! eso este casi no pasa. Pues, y son prácticas que existen en, nuestra, en nuestro día a día. Pero si no estamos también al tanto de todo esto que estamos mencionando y, con, y en conocimiento pleno de cómo poder platicarlo al contribuyente, pues lo estamos poniendo en el escenario de que incumpla y que cuando incumpla simplemente nada más por el tema del beneficiario controlador. Las multas por beneficiario controlador, ¿a cuánto ascienden? Un millón cuatrocientos mil pesos creo que por cada uno de ellos. Imagínate... Ya hablar de 2,800,000 millones mil pesos por una sociedad de dos personas, cuando uno nada más tiene una, una acción, ¿no? O una parte social, imagínate, entonces esto resulta más que escandaloso y, y bueno, totalmente eh, un gran problema para las empresas, para las sociedades, para las personas morales. No vamos a hablar de los fideicomisos, porque yo también por ahí en otro momento me encontré eh, precisamente en redes sociales alguien que platicaba, bueno, es que este asunto nada más es para los fideicomisos. No, o sea, los fideicomisos son una figura jurídica más, al igual que las sociedades, las personas morales. Aplica, y desde luego, en ese aplicar busca que los fideicomisos, como son entes jurídicos muy especiales, precisamente se ataque este tipo de situaciones que acabo de mencionar respecto a que no se lleven a cabo prácticas en donde exista un beneficio para ciertas personas que forman parte de este fideicomiso o de la misma persona moral. Entonces ya ves cómo simplemente ante dos figuras muy sencillas, constancia de situación fiscal y beneficiario controlador, nos estamos enfrentando a lo que debemos tratar de llevar a entender a nuestros clientes a nuestros contribuyentes, a las personas que nos favorecen contratándonos. Si no tomamos conciencia de esto y además no nos preparamos, pues imagínate a dónde vamos a parar entonces como sociedad a seguir haciendo de lo mismo. Y por más que te prepares tú, por más que me prepare yo y todas las personas que conozcamos, finalmente las prácticas incorrectas van a seguir existiendo. Y va a ser un tema en el que nuestro propio país nunca salga adelante. Es algo que, sí, pues sí, resulta muy triste. Vicioso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se convierte en un círculo vicioso y lo que tú quieras, pero al final no vamos a salir de este agujero. Y no quiero meterme en temas políticos, pero finalmente, pues tú sabes, acaban <risa> Todos los de caminos su... llevan a Roma. <risa> Todos los caminos llevan a Roma, exactamente, ¿sí? Entonces, no solamente hablemos de las contribuciones. ¿En qué se emplean nuestras contribuciones? Sí, Y si buscamos el que se, como nos menciona la Constitución, en su artículo 31, fracción cuarta, pues sí, deben ser contribuciones que se encaminen al gasto público. ¿Y qué hace el gasto público? Ah, pues entonces estamos hablando de que es salud, educación, infraestructura, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, y cuando ¿Y no común? tenemos, perdón, el bien común, la generalidad. Bien no. común, posiblemente, pero pues desafortunadamente carecemos de la falta de todo esto y no vemos un resultado, y al no ver este resultado, regresamos a ese círculo virtuoso o vicioso que tú acabas de mencionar, no vemos no nos da la confianza la, nuestras autoridades, nuestros representantes de gobierno y ¿qué vamos a hacer? Pues buscar la manera de cómo no pagar impuestos. Hay un estudio muy interesante por parte de la Cepal que precisamente hace un año se publicó en mayo de 2021, en donde mencionan que México es el país en donde más baja recaudación hay. Fíjate, en América Latina y todavía nos quejamos. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Cuando también no hacemos entender a nuestros clientes que no precisamente se paga el impuesto sobre la renta al 30% directo, sino que tenemos que emplear nuestro coeficiente de utilidad y este cuidarlo y vigilarlo para que te veas beneficiado. ¿Y cómo se cuida y se vigila? Con las buenas prácticas. Ahí está la cultura tributaria también, perdón, la cultura contributiva, ¿sí? Con el simple hecho de poder llevar a cabo todos los elementos en deducibilidad, las buenas prácticas, el empleo adecuado de todos los recursos de nuestras entidades o nosotros mismos como personas físicas con actividad empresarial, desde luego esto sin contemplar coeficiente. Pero no es que el 30% te pegue directamente. Y es la falsa idea que tienen las personas. Pagamos mucho de impuesto, 30%. No, así no va. Hay que ser más claros, hay que ser más transparentes. Y entonces decirles, oye, esto, los, las comidas, pues equivale nada más a tal porcentaje de deducibilidad y todo lo demás se te van no deducibles, te está afectando el coeficiente, pero es que tengo el, el cliente, es que el, el regalo, es que aquello, es que el otro, y no tiene comprobante, y bueno, yo creo que tú en la práctica igual te has de enfrentar a clientes que quieren comprar por medio de sus empresas cualquier cosa que resulta estrictamente no indispensable para el desarrollo de sus actividades económicas, ¿sí? Y todo esto afecta... Ir, ¿no? perdón Llega a ocurrir que luego no hay esa separación, ¿No? De las finanzas claro. personales, con las finanzas del negocio, y, y fíjate, yo, yo, te quería comentar algo, perdón que te interrumpa, estimado. Amigo. No, no, perdón que me, perdón que me piqué platicando, pero sí ponme un ah, alto. No, para nada, mira, yo te dejé porque eh, pues, se me hizo una muy buena inducción al tema, de hecho, por ahí nos saltamos el tema de tu presentación, pero ahorita con gusto, para toda la gente que nos acompaña, comentamos también dónde te pueden contactar, cuáles son tus redes sociales, eh, fíjate que eh, partimos de la idea, eh, o, o es lo que ahorita me llega a la cabeza, lo que yo tengo en órbita, de que hay que hacer aquello que muchas veces no nos gusta hacer, ¿no? Por ahí el otro día, eh, el amigo eh, en común, Roberto Valenzuela, seguramente, eh, si, si, si lo tienes ahí en tu órbita, pues comentaba en redes, ¿no? Que, eh, y lo he leído con varios colegas, varios compañeros, que es el abogado o es el, con, es el contador que tú quisieras que que te atendiera a ti, ¿no? Que, que te sirviera con esa responsabilidad, con ese don de servicio. Y, y fíjate, esto que tú comentas y que si el coeficiente de utilidad, que si los gastos que no son propios de la empresa. Fíjate que en la práctica lo topamos, ¿eh? De repente llega aquí eh, a, a algún prospecto, algún cliente que pues, quiere que le apoyes, que le lleves esos asuntos. Y pues resulta que, por ejemplo, no sabían que existía la figura de, pues, la disminución de los pagos provisionales, ¿no? Hoy día ya disminución de del coeficiente de utilidad, ¿Sí? Que no sabían, bueno, es que yo pensaba que si la empresa era mi empresa, pues que casi casi la empresa y yo éramos uno mismo, ¿No? Así como sonando <risa> la canción ochentera, ¿No? O sea, bueno, no dale. es que hay una personalidad jurídica que es individual, ¿No? Pues sí, mira, participas de la empresa, pero la persona jurídica es la persona jurídica y tú la persona física o natural, pues eh, te, tenemos que entender como otro ente, ¿No? Entonces, pues sí, la, la realidad es que en la práctica pasa mucho. Amigo, pues mira, eh, te sigo dejando ahí carta abierta para que nos sigas comentando, nada más enviar saludos a la gente que, pues, amablemente nos está acompañando en esta transmisión de fiscal consentido. Tenemos eh, el día de hoy, en vivo y en directo, en su programa, eh, a, al doctor Sergio Antonio Sánchez Cabrera, que nos está acompañando con el tema de cultura eh, pues, inicialmente fiscal o tributaria. Ahorita él ya nos hace la aclaración de que es en pos de una cultura contributiva. Coincido contigo, muy, muy, muy, muy buena visión de, de este tema. Y, y bueno, rápidamente, para que nos sigas comentando, amigo, aprovecho para enviar saludos a Araceli Maldonado, que nos está acompañando, Rosario García, Cedep, Edith Leticia, Edith Martínez, dice, gracias por compartir muy buena información. Tenemos a Claudia Reyes. Antonio Aranda, por ahí nos envía saludos a los dos. Igualmente, gracias. Charlie Ram, nuestro amigo también Carlos, nos está siguiendo y es tío Etiotihuacán. Así que, eh, pues vamos a continuar amigo, muchas, muchas gracias por todo pues por todo este contexto, por toda esta inducción de, de un tema muy, pues muy interesante y que hoy día, este, pues lo tenemos ahí calientito, ¿no? Fíjate que yo siempre he navegado con una bandera, eh, yo le digo a la gente cuando nos toca atender a, a los clientes o al prospecto de cliente, eh, siempre les digo que lo fiscal es para el final. Eh, no porque demerite importancia, ¿No? Sino porque tenemos que voltear a ver el aspecto financiero de la entidad, tenemos que voltear a ver eh, el tema de los controles internos, verificación de procesos, y, y luego yo hago la mofa, ¿No? Cuando estoy en, en algún curso o, o con mis alumnos, este, eh, pues que curiosamente luego es la parte que como que no nos llamaba, ¿No? Porque... Eh, o al menos, dicen que cada quien habla como le fue en la fiesta, ¿no? Yo recuerdo en la universidad, en mis años mozos, pues que hablaban de control interno, y que hablaban de auditoría interna, y que si eh, las finanzas y los ratios financieros, y de, así como que, ay, yo escuchaba, y así como que, híjole, apenas van cinco minutos de clase, pero <risa> lo perdemos de órbita, ¿eh? Y, y al final, si, si lo vemos así de fondo y tajante, eh, si no cuidamos esta parte de cumplimiento si no cuidamos esta parte de, de, de, evitar este, pues el tema sancionador, sí, pues finalmente nos alcanza el destino y esto se vuelve totalmente financiero, ¿no? Nos puede llevar, pues a la ruina, ¿no? Nos puede por ahí, este, pues, sabes qué, eh, ya te metiste en líos y pues va bye, bye, ¿no? A, a la entidad, a tu actividad como persona física o a través de una persona moral. Entonces, pues ahí lo, lo, lo traemos manejando mucho, ¿no? Y otra cosa que aparte ya, ya con eso te dejo hablar, amigo, no, te que te estoy eh, Creo que también el tema del exceso de información que de repente hubiera, ¿no? Hubiera, perdón. Eh, como que eh, todo lo queremos rápido, lo queremos al momento express, y, y como que de repente no solo tema del empresario o el emprendedor, ya también a veces el colega pues no se involucra, ¿no? oye el canto de las sirenas y, ah, pues mira, eso solo le aplica a fideicomisos, ¿no? ¿no? No, no, no tenemos lío por ahí. O, o fíjate que eso de la constancia, ah, no, pues sí, diles que si no la dan, no les vamos a pagar, ¿no? Y, y que le hagan como quieran. Entonces, eh, eh, finalmente, creo que también, salvo tu mejor comentario, amigo, por supuesto, ahí también dispuesto a escucharte, eh, considero que el exceso de información y el no involucramiento por parte del profesional de la contaduría, de los colegas, eh, de los profesionales en el área financiera área fiscal, pues creo que finalmente hace eco de todo esto no, no, no, no sé tú qué opinas al respecto amigo te, te, te... Es, estoy totalmente de acuerdo contigo y te quiero comentar dos palabras una de ellas se llama responsabilidad como he venido mencionando y la otra consecuencias precisamente a lo que tú hacías mención, que si no lo llevas a cabo, pues va a salir más caro el que te tengan que sancionar el que por medio de la coacción pues tengas que obedecer y tengas que llevar a cabo esa conducta normativa que nos invitan a, a todas nuestras disposiciones pero también creo que vale mucho la pena en ese afán y yo te lo dije al principio de, de que iniciáramos el programa doctor, maestro, contador tenemos que ponernos al nivel de nuestros clientes. Y muy atinadamente, así como lo dijo Roberto, hay que ser los profesionistas como clientes que queremos que nos traten, ¿no? Así de esa manera en la que yo quisiera que me tratara un profesionista como tú, en donde se baja mi nivel para poderme explicar con bolitas y palitos cada una de las cosas que tengo que hacer. Pero a veces también lo que hacemos es llenarnos de articulitis y entonces espantamos más a nuestros clientes. Fíjate que yo tengo la oportunidad, y, y tú lo sabes, de participar diariamente en un espacio, en, en un noticiario por televisión de paga, y aunque son escasos minutos, siempre, desde que estoy ahí ya para tres años, me han pedido, por favor, que sea en español, que sea para que entiendan las personas, porque si no, nadie, nadie, nadie le quiere hacer caso al tema de los impuestos. Entonces, si tú no lo haces de una forma en la que hagas a un lado los artículos, en la que puedas transmitir en un lenguaje fácil y sencillo a las personas, todas aquellas responsabilidades que deben cumplir para poder, tratar de conservar su economía, sus finanzas sanas, y por qué no hablar hasta de preservar su patrimonio y la libertad, pues lo hagas y así lo, lo lleves a cabo de una forma sencilla y la gente se empiece a involucrar. Este asunto creo que va muy ad hoc del tema de la constancia de situación fiscal porque da clara muestra de que como personas, como ciudadanos, como contribuyentes, no estamos cumpliendo con inscribirnos y ya platicamos de las situaciones en consecuencia que pueden suceder cuando no sabemos ni siquiera nuestro estatus fiscal o cómo estamos dados de alta ante la autoridad y todo esto pues desde luego nos lleva a una situación en la que posiblemente tengamos un descalabro en cuanto al incumplimiento de obligaciones fiscales, pero también los empleadores dicen ahora me cuesta más caro el asunto administrativo porque pues nunca he hecho asambleas de consejo ni ordinarias y pues extraordinarias pues no sé ni en qué momento pudieron haber sucedido pero ya aumenté el capital y bueno, ya hasta me dedico a otra cosa que afectó el objeto social ¿no? prácticamente porque en mi en mi en mi constancia precisamente cambié a tales porcentajes a lo que me voy a dedicar, entonces hacen cambios que sin saber están afectando jurídicamente a sus sociedades. Y todo esto precisamente obedece a esa falta de información, a que nosotros no hemos sido capaces de poderle informar de forma correcta, de forma oportuna, de forma sencilla y transparente a nuestros clientes qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Algunos han de pensar, es que me va a costar más caro, pero pónganse a valorar simplemente qué es tan caro que te multen. Hablamos de una multa importante cuando lo del beneficiario controlador es omitido y requerido por parte de la autoridad cuando se señala en la regla que debe estar tan al día como la propia contabilidad y qué tan caro puede ser que te tengan que embargar y tengas que llevar un procedimiento administrativo. ¿No? Un PAE. ¿O qué tan caro es que te tengan que ver tras las rejas si llevas a cabo alguna actividad que tenga que ser penalmente sancionada? ¿O qué tan caro contribuyente arrendador te podría resultar el que hoy aproveches una figura de la que yo soy el crítico principal, como es el reciclo? ¿sí? Porque es una figura que precisamente para mí, en lo personal, no está cumpliendo los, la, eh, esa, esa premisa de contribuir de forma correcta, ¿sí? Entonces, si te están dando oportunidad de pagar del 1 al 2.5% y luego eres arrendador, te vas a evitar de la opción de la deducción de, de ciega que le llaman, mal llamada, y paga poquito y regulariza ese inmueble porque hasta lo puedes perder al momento en el que tú te presentes ante un juez para decir es que le rento a fulano y mi arrendatario no quiere salirse, ¿qué te va a decir el juez? Demuéstrame que en efecto estás llevando a cabo esa actividad de arrendador. Ah, pues sí, aquí, aquí está mi contrato. No, eso no es. Estás pagando la contribución respecto a recibir un beneficio económico por facilitar un bien inmueble de forma temporal. Entonces, te conviertes ahí en un defraudador fiscal. Aprovecha el reciclo, aunque pagues poquito, pero simplemente, ¿qué estás salvaguardando? Tu propiedad. no Pero ni aún así lo quieren ver las personas. Y eso es en lo que debemos trabajar nosotros como parte de esa cultura contributiva. sí Ya no fiscal, ya no de impuestos, sino contributiva. ¿Pero por qué voy a contribuir? si sí, hay inseguridad, no hay alumbrado público, se roban el dinero, se lo dan a los viejitos y se lo etiquetan de otra forma, no a los adultos mayores, bueno, te digo. Entonces, si no dejamos bien en clara esa parte, finalmente nosotros no vamos a cumplir, y cuando cumplimos, tenemos derecho a exigir. Pero la misma inercia, como la acabas de mencionar, reactivamente nos involucra a seguir con nuestras actividades y en qué momento hacemos un alto para decir yo cumplo, ahora me cumples. ¿Sí? ¿En qué momento hacemos un alto para también proponer? ¿En qué momento hacemos un alto para analizar, para entender? Desafortunadamente pasan los días, pasan los años, pasan los sexenios y nuestro país sigue en pie, no pero pues no se trata de eso debemos pensar en los que todavía siguen atrás de nosotros y ellos son los que van a ser beneficiarios de lo que dejemos y tal vez no sea nada muy bueno. Esta parte de la cultura contributiva la debemos asumir con responsabilidad, con pleno conocimiento de que sin responsabilidad existen consecuencias y las consecuencias pues nos pueden llevar a perder todo hasta la propia libertad. Así que seamos, por favor, sencillos, claros, transparentes, con nuestros clientes, involucrémonos, involucrenlos, involucremos a todos los que nos rodean para entender de esto, porque también entendamos que la economía de nuestro país vive de nuestros impuestos hoy en día. Ya no hay Pemex, ya no hay otros mecanismos en donde... Antes se recibía dinero, como en la década de los finales de los ochentas, ¿no? Cuando el boom petrolero y empezamos a tratar, como decía el expresidente, de administrar la riqueza. Ya no es así. Hoy lamentablemente estamos bajo otra situación, bajo otras circunstancias y debemos asumirlas con responsabilidad para evitar las consecuencias. Y si me permites añadir, amigo, eh, creo que también ha ido evolucionando el sistema fiscal, ¿no? Eh, en antaño, yo, yo lo percibo, es la percepción que tengo, pues uno decía, ¿No? Pago el impuesto, cumplo con la obligación de fondo y pues me deja en paz Hacienda, ¿No? Y todos tranquilitos, todos, todos contentos. Eh, considero que estamos en un punto donde ya no solo importa el fondo, ¿No? Importan las formas. Uh -huh. eh, por ahí alguna vez nos decía algún cliente hace no mucho tiempo. Pues es que yo ni me acordaba de la situación fiscal o, o que ese tema de avisos al RFC. pues ¿Quién se va a estar preocupando por eso? Y yo le decía, pues mira, eh, a mí me preocupa desde el momento en que el hecho de no tener mi situación fiscal al día, así bonita, tal cual como debe de estar, pues puede dar como resultado que un día amanezca y ya no puedas facturar. Y eso lo pierden de órbita, ¿no? Eh, oh, hoy a poco eso me afecta? Si mis avisos al RFC no están presentados en tiempo y forma, pues no lo digo yo. Lo dice el 27 y lo dice el apartado de infracciones y sanciones de, del Código Fiscal de la Federación. Eh, este tema también tono, tan oportuno, amigo, que tú comentas de, de lo que es el derecho corporativo, que, que si bien hay que aterrizarnos y hablar en el lenguaje del cliente, de, del empresario, del emprendedor, del dueño de negocio, y, y, y decirlo de forma clara y todo Pues fíjate que en la práctica encontramos Quien llega a decir, pues es que mira Ese tema de libros, registros sociales A mí no me interesa Porque no es fiscal Y no siendo fiscal Pues no me afecta Porque lo fiscal si lo incumplo eh, Me van a multar, me van a sancionar Me van a cerrar la cortina y, y el tema mercantil, pues a mí no me afecta Yo voy al código de comercio A, a buscar algún tipo de sanción ¿Sí? Alguna sanción administrativa, alguna sanción en dinero, si sí, pues no hay nada. Eh, híjole, pues, ¿Quién te asesoró? Qué pena, ¿No? Porque, pues, fíjate que para efectos fiscales, estos tipos de registros, libros sociales y demás, pues, me dice que forman parte de la contabilidad. Claro. Y si no yo, si yo no llevo la contabilidad tal cual como lo prevé el Código Fiscal de la Federación, pues, estoy incumpliendo. Así es. No me va a llevar al final a donde tú piensas o tú crees que nunca nos va a llevar. Entonces, y, es, y es por eso que la regla precisamente señala muy puntualmente que estos elementos de identificación del beneficiario controlador deben estar tan al día como la propia contabilidad. Así ¿sí? es. Los libros corporativos de igual forma, hay empresas que no tienen ni siquiera las acciones emitidas y bueno, qué pensar en custodia, ¿verdad?, pero tampoco. Así ¿Sí? es, amigo, pues sí, es un tema que da para mucho, ¿no? O sea, fíjate que a mí lo que siempre me ha gustado del tema fiscal, que nos lleva para todos lados y nos manda las bases, nos manda los orígenes, ¿no? De todo aquello que, ah, pues eso no es importante. Fíjate que ahora hay un complemento de pagos y hay que llevar control de la cobranza. ¿Cómo? ¿No llevabas control de la cobranza? ¿No había arqueos? No tenías un estado de cuenta de tus clientes. Y, y sé que suena burdo, amigo, pero en la práctica y hace años que hubo este boom de, del complemento recibo de pagos. Te juro que había gente que, ah, ¿y, ¿y a qué documento afectó el cobro? Ah, pues lo mandamos así un tipo PEPS, ¿no? Un tipo WEPS y, y el saldo global del cliente es tanto, pero no se llevaba, o sea, un control de tal forma, ¿no? Entonces al final del día son esos pequeños detalles donde yo eh, digo, y, y no sé si estás de acuerdo conmigo, amigo que ya no solo importa el fondo, ¿no? O sea, llegó un momento que ahora tal cual como tenemos el sistema fiscal mexicano, las formas tienen claro. que tener que ver casi, casi como si fueran temas de fondo, ¿no? Así es. Sí, no, es una realidad en la que tenemos que crear mucha conciencia con nuestros clientes y trabajar mucho nosotros, no solamente porque paguen impuestos, por ahí también has de haber escuchado muchas veces que aunque sea pagando poquito, así no se fije el fisco en nosotros. No estamos no pagar, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, pues, en realidad no, no va de la manera como es. Las cosas bien hechas, en realidad, redundan en grandes beneficios, y eso lo sabemos cuando todo se lleva de forma correcta y adecuada. Pero, pues, finalmente hay gente muy osada, muy eh, arriesgada, que lleva a cabo ciertas prácticas y como dicen, pagando poquito, pues hago que se fijen menos en mí, o que ni se fijen, pero también por atrás están llenos de todas las irregularidades posibles habidas y por haber. Y esto pues desde luego obedece a lo que estabas mencionando, no no simplemente es el, el fondo, sino la forma, cómo es que lo estoy haciendo, y pues tenemos la casa toda tirada, pero pues la forma es seguir manteniendo a la autoridad ahí tranquilita con su cuota con su no cuando en realidad sabemos tú y yo que como antecedente el tema de, del tributo en, entonces o el, tre, o el tema impositivo cuando la época romana sí pues era manejada de otra bajo otra situación entonces desde ahí vienen esos malos entendimientos del de impuesto el tributo y luego la parte contributiva que hoy en día precisamente obedece a la modernidad en la que la propia contribución debe obedecer a un beneficio de bienestar común, como lo mencionaste. Entonces, pues vamos a trabajar precisamente en esto, en que en primer lugar nuestros clientes se sientan satisfechos con nuestros servicios, con lo que estamos nosotros dándoles a entender, enseñándoles que lo asimilen. Y que sepan que una vez que lleven a cabo las formas, de, la, de forma adecuada, todos los procedimientos fiscales, jurídico-corporativos, etcétera, puedan tener ese beneficio de la tranquilidad, la seguridad, y que a su vez esto va a significar muchísimo más que cualquier otra cosa. Por ahí también alguien me decía, precisamente un doctor, maestro, amigo mío, que es más cara la cama de un hospital, que la de el mejor hotel en el mundo. Y esa es una realidad, porque imagínate enfermarte porque le debes al SAT, porque no llevaste a cabo ciertos lineamientos en cuanto a procedimientos, que tenías que haber atendido en su oportunidad. Mucha gente hoy, hoy en día padece de estrés y eso te conlleva una enfermedad. Entonces, pues no busquemos precisamente pagar este tipo de hospedajes para poder entender qué es lo que estamos haciendo bien o mal. Busquemos mejor la forma de cómo hacer y empezar a elaborar entre todos una cultura contributiva y un conocimiento en el que las personas también logren entender lo que es en beneficio para ellos, un beneficio común. Así que pues no sé si podamos agregar algo más a este tema. Es muy amplio, es muy amplio. Pero Exacto. yo creo que bajo estos dos conceptos del beneficiario controlador y la constancia de situación fiscal, fue algo que nació para que precisamente entendamos y atendamos a obligaciones, a responsabilidades que tenemos, que no son contributivas, son simplemente de responsabilidad. ¿sí? Inscribirnos, tener nuestra información actualizada, como contribuyentes y como empleadores o patrones. Y por otro lado, atender a las disposiciones que aunque no son fiscales y tú lo acabas de mencionar, son de orden jurídico corporativo, pues finalmente se tienen que llevar a cabo porque es la forma en la que también sanamente una sociedad convive para poder llevar a cabo un buen funcionamiento. Así que hay mucho por hacer y yo los invito a que pues sin tener tanta articulitis, nos bajemos al nivel de ese cliente que tanto yo creo que necesita aprender por parte de nosotros para llevar a cabo sus actividades de forma correcta, de forma adecuada. Y confíe en nosotros, que sepa que nosotros somos sus aliados en hacer las cosas bien, no aliados en hacer las cosas mal, desde luego. Pues sí, amigo, te agradezco mucho. Eh, uno, que nos hayas aceptado la invitación para este programa Fiscal Consentido. Esperemos que sea la, la primera de varias. Por ahí este, pues ya trabajaremos algunos proyectitos que comentábamos. Un gusto poder colaborarte también. Y, y, y bueno, también aprovechando, y ya estamos hacia la curva final del programa quiero enviar, eh, bueno, leer aquí eh, en vivo el comentario de Araceli Maldonado, dice cultura fiscal o contributiva, como ya nos señalaba el doctor Sergio, de gran importancia, esto es ser profesional, ¿no? Esto al final del día termina siendo la esencia. Amigo, eh, ¿dónde te podemos eh, contactar? Veía por ahí que comentabas de un programa en el que participas eh, eh, a través de televisión de paga, Entiendo que tienes también tu, tu propia firma eh, de servicios profesionales. Entonces ahí, eh, digo, a lo mejor no traemos no, no preparado un tema con, con tus números de contacto o algo, pero si al menos nos podías comentar tus canales, este, tus redes. Eh, veo que andas muy activo siempre con este tema de entre e impuestos. Y, y claro que nos gustaría saber este, pues, dónde podemos verte, dónde podemos ahí eh, pues, seguir este, tu programación, este tu participación que haces en estos programas en, en la tele privada. Eh, sí. Adelante, amigo, claro que sí, un gusto. Gracias. Eh, pueden, pueden buscar eh, mis comentarios en el canal de YouTube, Entre Finanzas e Impuestos TV. Este canal precisamente está desarrollado con ese mecanismo de poder llevar a cabo de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna temas de impuestos fiscales, jurídico corporativos, de interés para las personas que precisamente necesitan conocer un poco de eh, sus obligaciones. Y me refiero pues a los empresarios, a los eh, emprendedores, a las MIPIMES, a las empresas que hoy en día forman parte de nuestra economía en el 99.8%, que están legalmente constituidas y que realmente necesitan este tipo de orientación, de que alguien les platique de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna temas relacionados a situaciones fiscales. No precisamente obedece mucho a lo que se lleva a cabo comúnmente en redes sociales de poder transmitir conocimientos a colegas, pero yo creo que es muy importante enfocarnos precisamente a ese sector, a ese nicho de mercado. Y es una gran oportunidad tanto como para el gobierno como para nosotros el que entendamos que la cultura contributiva es muy importante. Para nosotros es un nicho de mercado y para nuestro gobierno también no, ha, no lo han sabido aprovechar. Y bueno, por este canal básicamente podríamos tener contacto por Facebook como Sergio Sánchez, como Entre Finanzas e Impuestos mi despacho es Sergio Sánchez y asociados, de igual manera existen redes sociales y bueno pues ya hoy en día todo mundo está inmerso en este asunto de las redes sociales así que me pueden buscar por entre finanzas e impuestos o por Sergio Sánchez y con muchísimo gusto, ahí podremos seguir platicando cualquier tema o inclusive pueden consultar los temas que ahí se desarrollan y que son precisamente expuestos en este canal de televisión por paga que es el canal 76 de ICI en el programa En Torno al Dinero que dirige Eduardo Torreblanca Jax a partir de las 6 de la mañana y concluye a las 8 de la mañana. Yo por ahí en el tiempo de 6 y media, 6.45 es donde comparto con el público lo que podemos platicar al respecto. Así que ahí estamos a la orden y pues muchísimas gracias por esta oportunidad mi querido José Alfredo Zaragoza, muchísimas gracias a la gente de Census a todos los que hoy se dieron un espacio para precisamente atender algo no relacionado con artículos ni disposiciones fiscales, sino yo creo que algo que nos involucra a todos como profesionistas y desde luego algo muy importante en lo que obedece a que nuestros clientes también queden satisfechos con el cumplimiento de nuestras obligaciones como profesionistas, ¿eh? no nuestras obligaciones fiscales. Eso ya depende de ellos sino de nosotros como profesionistas que queden ellos satisfechos. Pues muchas gracias nuevamente, amigo, también eh, pues ya nos despedimos, gracias a Census Capacitación, Familia Census, nos vemos en próximas semanas, ahí estén atentos, en eh, los próximos lunes, 11 de la mañana, para un programa más de Fiscal Consentido, ya vieron invitados de lujo, ponentes de gran calidad, y, y bueno, también invitarlos que estén pendientes de la agenda académica de Census Capacitación por ahí en agosto a punto de iniciar un diplomado en sociedades, ojalá nos van a acompañar, tenemos ahí también el gusto de poder colaborar, aportar con uno o dos temas, cuídense mucho, Sergio, gracias nuevamente. Gracias este a ti. Y pues que tengan un excelente inicio de semana, no todavía iniciando junio, cuídense mucho, excelente mes. Hasta luego, amigo. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Gracias a todos.